¿Quieres generar más recordación, credibilidad y confianza en tus clientes? En Hasa Studio podemos ayudarte a crear tu video corporativo. Entendemos que las empresas necesitan una manera sencilla, llamativa y efectiva para mostrar lo que ofrecen. También sabemos que un video es una excelente herramienta de comunicación, donde un 60% de los usuarios online prefieren ver un video antes que leer un texto. Los usuarios retienen un 95% de lo que ven y lo comparten más con sus conocidos. Todo esto se traduce en más ventas para tu compañía. Por eso en Has Studio ofrecemos tres tipos de videos de acuerdo a tus necesidades. Primero, videos informativos de tu empresa y cómo esta funciona. Segundo, Videos animados para transmitir tus ideas. Tercero, recorridos 3 desde tus productos o de lugares en particular. ¡No lo pienses más! Confía en nosotros y elige la mejor opción para tu compañía. Haz Studio, déjate marcar por una experiencia.